¿Dónde puedo traducir mis documentos? De eso puedes ir a un a, lugar local en tu ciudad, porque sí he visto que hay muchos lugares que que te pueden ayudar o también hay muchos sitios um, en online. Um, desafortunadamente absolutamente no tenemos ningún afiliado uh, que te podamos recomendar, pero sí hay miles de, de, de websites que te de pueden ayudar. Sí. Uh -huh. sí. Hay muchas agencias, este, websites donde te hacen las traducciones y lo importante es que de las traducciones esté el certificado de que la persona que está haciendo la traducción es apta para hablar los dos idiomas y traducir y tiene que poner obviamente su información y tiene que firmar la traducción. Entonces, también aunque... Si conoces a un amigo, un familiar o tu pareja sabe perfecto inglés, también ellos pueden hacer las traducciones únicamente hacer estas certificación firma, que y firmar de que sí son aptos en los dos idiomas para sí. poder hacer la traducción y que está es exactamente la información que están traduciendo. Sí. Y no usen como Google Translator, porque no. eso yo he recibido muchas peticiones que que, que lo hacen por ellos mismos y usan como por ejemplo Google Translate y eso es terrible para documentos así. Que la persona tenga la capacidad de, de los dos idiomas y que pueda traducirlo de uno al otro porque es muy importante eso. Sí, sí, tiene que ser exactamente una traducción eh, perfecta porque si no eso sí les puede generar problemas. Sí. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.